Que tenemos hoy. <ríe> eh, fíjate, he visto en los últimos días como las la, la figuras del medio artístico han incursionado en la política y uno Neto se... quiere ser hero? Tú sabías wow. pero a mí me parece bien. Eh, Neto, lo que no pasa que en su partido a sin bueno. en su partido ya él no va a tener espacio, pero nosotros podemos darle un espacio en la fuerza Mira, del pueblo, que, que te que, parece que me mate Dios. <ríe> ¿Pero por qué? El, ¿por qué? Soy Estoy, el, no, no. Mira, yo voy a hablar con la dirección no, para no, es que, que, no, es que no. te incluyan como regidor y vas a contar con mi apoyo. Es que, es que apoyo. no, es que tú puedes hablar con quien sí tráeme a Dani aquí, que no importa. <risa> Pero no es Danilo, la fuerza no, no. del pueblo no es Danilo. ¿Qué? Pero peor ¿Qué? todavía. <risa> Neto no y no prosigue, la no en fin, entonces, eh, no, no, mira, no me anarquice la idea, que se me va a ir. La imagen, la imagen. Les decía que en estos días hemos visto como las figuras del medio artístico, tanto de los medios de comunicación como de los habla bonito, artistas Jorge. y eso, ha incursionado en el tema de la política. Y qué bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, quizás por lo corrompido que está el sistema, para, para el pueblo todos los políticos son corruptos, todos son ladrones todos son unos bandidos. Entonces vienen estas personas de los medios de comunicación, del medio artístico, con arraigo social, que quizás tienen, que son la voz de los que no tienen voz, y qué bueno que esto suceda. Lo que es un poco preocupante es que muchos de ellos... No cuentan con, con el conocimiento No cuentan Ahí vemos al Torito Que aspiraba al senador eh, por, no, por Que aspira, para, por, que Bonao. aspira por Bonao Acedor, Él dice es que está ganado ya A Michael Miguel Holguín aspira... ¿Es tu candidato de Torito? Sí, claro, es el candidato del ¿sí? PRM okay. y, y está aliado, claro que sí A la fuerza del pueblo Entonces también vemos ahí A Michael Miguel Holguín no este... Que aspira alcalde Susana. por Santo Michael Domingo Por el partido yo creo, verde yo, yo no sé qué partido es Marco, ¿eh? tú eres mío. Mío, mío, mío, bueno, mío. Bueno, tío, Una vida que de Lenore. Pero hermano, mire, no hay forma. Y también sí. vemos ahí al artista Miguel, eh, Miguel Jiménez. Ya, sí, eh, un usted, gran eh. un gran artista, un gran ser humano. Y que es la persona que está dando los números okay. por allá. Por Santo Domingo. ¿eh? Ah, y el boli. También tenemos ahí el boli. Eh, es lo que le decía ahorita de las personas que... que que, que se incluyen a este a este sistema político y que quizás que tengan bien, que tengan poco conocimiento. Pero tú lo ves bien que eh, Si tú ves que el torito está bien, tú supones que el boli tiene. ¿Y que? No claro. El boli el boli comparando una... el torito con, con el boli. Pero que ¿cuál es la diferencia El boli es una persona ¿Cómo joven. ¿Cuál es la diferencia que el torito tiene un, una experiencia. ¿De qué? Es más, no, no, el boli a, es una a persona a cosa joven. El, el Bolívar es una persona joven y todo joven ah, okay. y como jóvenes queremos que se nos abran oportunidades. Ah, pero sea, esto, esto, pero tampoco, boli, pero que, pero que... tampoco claro, queremos claro. candidatos que vayan a ser títeres ahí queremos candidatos que nos que nos representen. Que queremos no a personas luna, es... que nos representen y no queremos títeres okay, okay. mira, mira Betty, mira Betty ex, eh, eh, cabe votaría. destacar que esa señorita Betty. era ex bailarina del programa Divertido Coche para que ustedes vean así como viene que mezclado todo este viene sistema. Sí, pero sí, no, no vaya va a propuesta candidata diputada? Claro que sí. Claro que va. Claro, no, no, claro que sí. Su esposo, no. su esposo sí. era el alcalde ah, mira, esa de, de Villamella. Mella está ganando, espérate, que me vola muy rápido <risa> es, la otra. La, la otra, es... por la otra foto, por la otra. Vamos a hacer un análisis porque estos dos, me dicen que están seguros. Bueno, que no, no, esa no para atrás, es Fernando. Este, Fernando. Igual que a ella le gusta. Eh, ella es Tielly Gómez, ella es regidora. Fernando, mi hijo, la otra atrás, esa. Ella es Betty Jerónimo, su esposo era él es alcalde de Villamella. Y por eso está ganado. Bueno, se supone que se supone que su esposo tiene estructura para sí, hacer. Sí, pero usted, usted me dijeron que sí, como que esa, esa mujer ganada de calle con una caravana todos los días. No, pero ya se ha ido. No, no, tío, sí me, pues, muchacha, yo no, no voy a Su esposo tiene poder. la estructura, mucho Néstor, voto, y es tu es tu compañera de partido, sí, ¿no? Sí. Y qué tiene no que ver con eso? Por el PRM tiene un, un lío de loco ahí que no va para ningún lado. <ríe> Ay, Dios mío. ¿Tú entiendes? Porque, porque pero yo soy Betty... del PRM no quiere decir yo tiene que, que yo cualidad. tengo ajá. sí ella tiene muchas <risa> cualidades yeah, y, es, delicial, y ella sabe delicial. sí sabe bailar mucho sí, y no, ahí está señores, Chely no Gómez no que Betty se denomina. Jerónimo es él es una persona no, no oiga atención paí viene Génesis con Betty grave atención ya, hermana, el, es el ¿Ve? hermana vea vea hágalo ahí atención aquí no me pongan una tipa que no es la que estoy hablando Villalona pues yo estoy hablando de Betty dejemos a Betty pero sí esa es la que le gusta no yo estás frustrado Jerry Jerry para mí que Master, Villalo, eh. ¿Quién, hay no, no. ¿Quién hay más de ahí? <risa> Villalón. <risa> Betty ha hecho una labor social Allá en, esa, es que, verdad, en ese sector comparada con otra persona Betty ha hecho una labor social o sea no es que Betty diga que una improvisada de ahora no y qué bueno es una tipa que tiene una labor social pero ya. queremos eh, o sea, sería importante saber lo si ella tiene los conocimientos para adquirir un curul y ir ah, allí a representar ah, a los tú, municipios pues, es. de esa comunidad bueno. Flaco vamos a hacer una encuesta conmigo a ver, y otro componente vamos pon eso en agenda entonces la otra persona que la otra hablando. es Chelly Gómez que se denomina sí, la sí. regidora sexy la y que, que gusta tuvo mucho auge ah. en las redes sociales eh, por sus fotos ay, déjala ahí dos hora fue muy cuestionada por el tipo de fotos que ella colocaba No sabe nada que suba para hacer se dice que los políticos deben tener cierto nivel de moral y cierto nivel de comedia. Oye, que afán tiene tío hombre que dejen esa foto. Oye, que eso no es moral. Oye, que afán tiene él fuera que de nuevo. Oye, que eso no es moral, dice él. sea, que no me muera. No, pero es una falta de respeto. <risa> Mira qué lo que pasa. Yo lo que creo que si ella no hace algo indebido... No son fotos altas para una candidata. Para un político, esas no, no, no, es. esa no son fotos. La gente tiene fotos No, no, ah claro. sí. Claro. El pasado. El pasado. Esas no son fotos. En con fin, y así. Así. Pero que ella sube una foto en, en, en su playa y en Bainado, no tiene nada de malo. Bueno, eh, pero que se goce ella, su playa Y que se goce claro, todo eso es. Pero esa no es la manera que yo quiero Que una persona me represente a mí Claro en, en, yo, yo estoy con en ella Primera vez no, que te una la, persona me da. represente a mí eh, que en, que vota, en, no en, la, en una cámara de diputados ¿Qué? o en Génesis, que, que no puede, no puede oye, Claro que ella puede no Pero que votada, se la conserve oíte. para ella Mira, te voy a decir una cosa Ella fue la más votada No, pero así tú cambia, Pero así tú cambiabas la dirección Y votabas por ella Ella atrevía a cambiar la dirección Y votar por ella De la manera que ella subía sus voto ella fue la más votada. Mírame, escúchame, escúchame, atención. Tengan cuidado man. si después, cuando ella venga a las elecciones, sea una la más votada como rey. Escúchame, reidora. escúchame. Señores. Ya ahora? Escúchame. Dime. Señores, vamos a ver, vamos a pensar bien. Dímelo Jorge. Buenas tardes. En el tema de la moralidad con la foto Y tú tienes que sentarte así ¿pa? Eh, Eso no se ve, eso no viendo, se ve en Jorge? televisión Mira, eh, la gente cuando va a la playa Y se topa con todo el mundo en, en ropa de bikini Ay, Dios, Estamos eh, todos juntos no, todo perfecto. Entonces la Escúchame, gente como atención, cuando lo flaco. ve fuera de la playa eh, Cambian los sentimientos sí, ¿cómo la Dios mío, Dios mío Se entiende Se entiende Bueno, porque vaya, que vaya al ya. ayuntamiento en bikini que vaya claro, en traje no, de no, baño. Ve, ve, ve. No porque ella no vaya en bikini. Ella fue a la playa, Liz. Que que pero salga, que salga, que salga mano a mano en traje de baño. En traje de baño, no, exacto, un mano, en de mano, de baño. mano a mano. Un mano, a mano. Un mano, a mano. Un mano a mano, Liz, pero las mujeres no van sí, a la no, playa y se tuvo en su Claro forma. que sí, pero eso Por tampoco, eso, eso no quiere decir que yo tenga que subirla y que exponerme. ¡Señor, un político no, no puede estar en esa ratrería! Oye, no, no. que no nos enfoquemos no en la ropa! ¡Vamos a ¡Ya le la mandando que ¡Oye, óyeme, esa señora tiene que medirse hasta para hablar si usted es una candidata o aspirante! ¡No puede usted andar de nudo en la calle! porque Eso entonces, no es de Yo ¡No desnuda, no! porque, porque no de, nube, la, de ¡El mano calle. a mano en panty! Vamos, que, salga, que lo haga. Claro, claro, claro, que salga en panty en un mano momento. En panty, más Una caravana. Y tanto bien. bien. Y está bien. Neto. Sí, eh. la subí a sus redes sociales. No, Miren, no señores. estamos preocupando más por la ropa y no por el nivel que intelectual. No pero, no, que, pero, que no puede. No, nivel, que no puede. Que no puede. Yo quiero eh. saber cuál es el nivel intelectual Señora, que ella la, tiene. Si la no la es democracia. que segunda base. No puede, no puede, no puede. Segunda base de un funcionario que eso también ayudó a. Ay, Dios mío, no va a salir truco. ¿Por abre puerta del presidente? ¡Déjense de ¡Eh! cota! Bueno... Señores, toma... mire, debemos saber bien a quién elegimos para que nos representen. No queremos en los curules, ni, ni representándonos en los cabildos, a títeres. Tampoco queremos que nos representen bocinas. Ahora, en, en las redes sociales, en, en los programas de televisión y en todas partes, existen los que se denominan bocinas, que van a defender lo indefendible. Que ustedes saben mucho A de defender eso. el oficialismo. No queremos eso, eso debemos cambiarlo ya. Ahora. Okay. Ah, óyeme. La más son ellas. Tanta gente, Emily Valdera, tanta gente. Con Emily, es, sí, bueno. Emily tanta gente con capacidad. Emily sí, qué bueno. Pero tanta gente con capacidad y que y que a los puestos de, que de representación vayan bocinas reído, Vayan Jorge, títeres Miren el mismo caso. Miren el mismo caso. Llame, de, ya, llamada que, por favor. ¿Usted quiere que Neto sea regidor Llame por favor. Tengo tres votos seguros aquí. ¿Qué ustedes opinan de los de, de, de, de las de las figuras de la farándula que incursionan en la política? Va, Llámenos, va, va, yo yo nos digan. Va, vamos a dejar, reidor, por favor, que el ah, de, más, más de, figura de. porque la más se han quedado en las mujeres que están, tú sabes, promiscuas ahí. No hay más. Bueno, gente. tenemos a Emily Valdera, claro que sí. es Presidenta croata, una de mujer Valdera, muy preparada. Valdera. ¿Usted la ve a ella en pantalla? Valdera? la Sánchez que estaba en cultura, pero verdad es lo que Néstor pregunta tú la ves a ella en Panty ah, sí. Brenda hasta ahora sí Brenda antes... bailaba bra... bailaba Brenda y, y Brenda no salía allá en foto en bikini antes pero oye no se acuerda ahora, Brenda... ahora, ah, ahora, ahora no pero, ¿no? pero ¿no ahora está haciendo campaña tú sabes que la foto tú sabes que los panty y los bikinis no. la vuelta para hacer su campaña ¿eh? sí. no eso era su foto T no hay más tiene que ser, pero ¿eh? ustedes se están, están ahogando porque el el candidato presidencial número uno el penco Hizo un puente de 400 y pico de kilómetros. De, de aquí a Puerto Rico. Ya no, habrá no se puede ir yo, la he suficiente. Yo único lo lo que, que los tigres míos están de acuerdo con el penco. Es que ese puente de aquí a Puerto Rico. Que van a burlar a todo el mundo por ahí. Dice una y a... televidente que. que Andar en bikini en otro lugar que no es la playa es una conducta desviada. Pero que ella no estaba fuera de la playa. Ella estaba en una foto que se tomó en su playa, en una piscina. O sea, ella no lo hizo fuera de la playa. Malo es que ella lo haga en un sitio público. ella lo, En un sitio, tú sabes, como la calle y cosas así. ¿tú, ella has ella visto, tú has visto Dice la gente, Instagram. me está quemando y vale, que si sí, es verdad. Está que claro que sí, por la Pero, fuerza del pueblo. Pero la foto que está ahí, la foto que está ahí. No, la del pueblo... No, no, no, no, pero no, el PRM... No, no, no, eh. el, el PRM No, pueblo, tiene espacio, ya El PRM, fue a primaria, que no a aceptar Vamos a El tiene, pueblo. El, la, aquí, el, eh, ¿y quién es que tiene? Mira, mira, mira, el no, el va, mismo no político hay. que da los cuartos y dio los votos. Y tú eres de lo que te vende por un picaporte. Ese pica voto no, va. Ese cómo. voto va. Ya saben. Pero llamen, pero llamen y, van de, y marquen al WhatsApp de Oso Sobroso. El WhatsApp, mira, bueno. llame 725-05-05. Eh, eh. ¿Qué piensa usted? Que neto Flow puede ser regidor. Eh, puede ser Flo, regidor. Tú tienes 4 millones de pesos. Tú tienes 4 millones de pesos. Para ser regidor no necesitas eso. Mamá, no, ma, más de acuerdo contigo, necesita más. No, no, eso no <risa> es así. Necesita mira, más. este muchacho de lo que yo, este muchacho de lo que se vende por un pique pollo en Mamá, ¿tú mira, tú cuenta tierra, conmigo. Que la que la mamá mamá vamos a hacer regidores. <risa> Oye, la, la totadora de okay, mi atención, casa. Atención, pero... atención. Señores, tenemos que entender algo. Es la democracia. Cualquier a ver, a ver, persona... Qué, ¿Qué afán Génesis, que tú tienes con esto? Es he no, no, no. Pero no él va a seguir. No, no, no. Yo no puedo, yo a mí me da igual de cuál lado bote. yo tengo que saber quién Yo te voy a votar para Ahora, el tema. Yo lo que te estoy diciendo oye, es... Pero oye, escúchame. Escucha. Si yo subo una foto en bikini, él me acaba. No, no, jamás. Escúchame, me escucha jamás. Más Genesi, escúchame. jamás. Me acaba. Tiene jamás. ella más. Ahora, yo lo que digo es que si tú has subido tu foto en bikini y te le tira como candidato, tú tienes el derecho. De ese candidato. Inmediatamente usted se tiró <risa> a la. Elimino mi foto. ¿Tiene? ¿Eh? Que que elimino la foto. pero ¿Por qué tiene que eliminarla si no tiene. vida privada. No, porque eso eso demuestra otro tipo porque de. Porque es un incómodo, no tiene que eliminarla. Porque con es eso tiene Son dos personas, es una bueno, sola persona. La pregunta para volar el tema, es sí. cerrarlo ahí. Vamos. ¿Cree usted que Néstor puede aspirar al regidor? Y si cuenta este, con su apoyo, llámenos este y díganos. Este es malo, este es malo. Hombre. Yo. Este es malo, señores. <risa> Hoy está todo el mundo buscando fondo en mi casa. El nombre de ni la pámpara. Ni vacía hay fondo en mi casa, señores.